Esta unidad eh, espero terminarla hoy y para continuar la próxima semana con la <coughs> Esta unidad es la número, unidad es la 5, verdad? La 5. Ok, entonces eh, vamos a ver aquí. este es entonces la capital, entonces este eh, en la capital de Madrid, ¿cómo se, cómo se pregunta eh, sobre la capital? ¿Cuál? ¿Cuál es la capital? Ajá, ¿cuál? ¿Cuál es la capital? ¿Por qué usamos cuál? ¿Cuál? ¿Por qué cuál? Uh -huh. Porque en España hay muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, Madrid, Barcelona, Granada. Entonces, en, hay muchas opciones y solamente una, Barcelona, entonces la capital... De España es Madrid. ¿Cuál es la capital de tu país y de, de Irán? Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es la capital de, de tu Estocolmo. país? Estocolmo. ¿Cuál es la capital de México? ¿No? Uh -huh. La Ciudad de México o el DF, Distrito Federal. Distrito Federal. Ok, entonces aquí, el, ¿conocen aquí este es... La moneda, la moneda de España, este es el euro. El euro. Esto es la comida típica. La comida típica. Y bueno, esta es, es la población de España. Actual, este actualmente pienso que son como 46 millones. En el libro viene cuare, 40 millones. En el book, es uh -huh. decir. Pero actualmente ya son como 46 millones. ¿Cómo se pregunta? Si la respuesta es el euro, el euro, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda? Es la moneda, y después puede decir de Malasia, de España, de México, y por ejemplo, en este caso, aquí de España, es aquí. en esta Madrid. La respuesta es Madrid. La pregunta es? ¿Cuál es la, capital de España? Ajá, ¿Cuál es la capital de España? Aquí la respuesta son 40 millones. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población de España o oh, también pueden preguntar qué población tiene que Y si dicen que tienen que usar, tiene. ¿Qué población tiene? Entonces la, la población es 40 millones de habitantes. Aquí paella. La respuesta es paella. Paella. ¿Sí saben qué es la paella? Es un plato típico de España es un plato ¿Cuál típico la... oh. cuáles la cuál es y si son muchos es cuáles y si es uno cuál cuál es el plato <coughs> típico de españa O, ¿cuáles serían, son los platos? ¿Cuáles son? Entonces aquí hay que tener cuidado con el verbo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles cuál es son? ¿Cuáles? ¿Cuál y cuáles? ¿y cuál es? Ah? Mm. plato plato tiene dos significados plato significa plate y también significa dish Ajá. entonces aquí a ver entonces estas son las preguntas por ejemplo aquí si yo digo Madrid la pregunta sería ¿cuál es la capital de España? Aquí el español, el catalán, el vasco, el gallego. La pregunta es cuáles son las lenguas oficiales. <coughs> ¿Cuáles son las lenguas oficiales? En Malasia, ¿cuál es la lengua oficial? El malayo. El malayo. Uh -huh. el malayo. Aquí si la respuesta es el clima es templado. El clima es templado. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es el clima en España? ¿Cómo es el clima en España? Aquí es el euro. El euro, ¿cuál es la moneda de España? 40 millones, ¿cuál es la población de España? Paella, la tortilla de patatas, el gazpacho. ¿Cuáles son los platos típicos de España? Porque son muchos. ¿Cuáles son los platos típicos? Y otra pregunta, por ejemplo, ¿qué lugares de interés turístico tiene España? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares de interés tiene España? Hay, pues, hay muchos, ¿no? Eh, por ejemplo, la Sagrada Familia. Vamos a ver el, el siguiente. A ver, por favor, pregunten sobre, no sobre España, ahora sobre otro país. Ajá, puede ser, no sé, Japón o Corea. Y, y really, you know, ajá. A ver, o su propio país. o sea, ok, y uh, los idiomas, bueno ya preguntamos sobre esto, continuamos eh, continuamos porque quiero terminar esta unidad, esta es los lugares de interés, los lugares de interés en España, está la Sagrada Familia, la Sagrada Familia, eh, tú estuviste en Barcelona, verdad, sí. la Sagrada eh, Familia está en Barcelona. Es muy famosa, muy bonita. Ajá, es muy, muy famosa. Es la Sagrada Familia. Ajá. La arquitectura es impresionante. Este es el Museo de Cunningham, Bilbao. Es un museo de arte contemporáneo diseñado por un arquitecto canadiense. ¡Ay, sorry! Ajá. Perdona. Estoy así, ok, entienden, el museo, es, una, es un museo de arte contemporáneo, ok, está diseñado por un arquitecto canadiense y está localizado en Bilbao, País Vasco, España, Ajá. vean la arquitectura de este museo, bueno, mi marido es ingeniero civil, ahora me interesa mucho la ingeniería civil, entonces imagínense qué bonito, ¿no? Es, esta es La Mancha en España. Este es un lugar muy famoso, es otro lugar de interés, si quieren viajar a España, esta es La Mancha. Estos son los molinos. Uh -huh. El siguiente, La Alhambra. Alhambra, la Alhambra en España. ¿También conoces la Alhambra? ¿Visitaste la Alhambra? Es de Correg ¿eh? Pero bueno, en, no. el libro, en el libro viene esta cantidad. y esta, este es, O sea que en España se produce el petróleo, el petróleo. Eh, Estas son las palmeras en España, hay palmeras. Este es Río... Río de Janeiro. <risas> la Río de Janeiro en Brasil. Hay, hay que ir a las Olimpiadas. Ahora va a haber el, la Copa Mundial, ¿no? En Brasil. La Copa Mundial en Brasil. Hay que ir a Brasil. Esta es una península. Ajá, península. ¿Sí saben qué es una península? Aquí viene, ¿qué es una península? Actualmente, esta, es for, esta forma es un, de una península. En la península está rodeada por agua. Ajá, está rodeado por agua. Aquí hay agua, o sea, el mar. Ajá. Y eh, es connected with the mainland por ejemplo en, en Malasia es una parte es peninsular y la otra es una isla y la parte peninsular está conectada con Tailandia con Tailandia esta es península, esta es una, unas cataratas cataratas, cataratas, ok en Canadá ¿cómo se llaman las cataratas? las cataratas muy famosas de Niágara esta es una cordillera, la cordillera es de los... Esta es cordillera. ¿Qué significa cordillera? Cordillera. eh. ¿eh? Aquí está. Eh. Cordillera son montañas. Son muchas, muchas montañas. Es Echenol Montaña. Esa es una cordillera. Este es el río Nilo. El río Nilo es muy, muy, muy, muy, muy muy largo. Es considerado como el río más largo en el mundo. Es el más largo. ¿Ok? ¿Qué es hmm? río en ¿Río? ¿Río? ¿Río? río. Esta es la isla de Cuba. Es una isla. La isla. Eh, esta isla es la isla, eh? Penang, ¿no? Penang. Esta es la isla. Este es el Everest. El, el, el, el. Eh, Bilbao, España. <coughs> es un lugar impresionante. Bueno, según las fotos, este es el puerto de Rotterdam. Es el más grande de Europa. Ajá, es el más grande de Europa. ¿Dónde está este este puerto en Holanda? Aquí pueden ver. Este es el puerto. Y el puerto está en un lugar estratégico, en un lugar es en one place very strategic place, ¿eh? uh -huh. en un lugar estratégico. Esta son las la cordillera de los Andes, Esta es la cordillera. Entonces son muchas muchas muchas montañas. Entonces es una cordillera, es una cordillera cadena, ching. cadena cadena significa chain, cadena, cadena de montañas. <coughs> cadena de montañas, es, montaña es montaña, cadena es chain, like, eh, too many chains connected uh, together. La like very long. Uh -huh. es muy bonito en México también tenemos eh, este tipo de cordilleras a ver, esta es la cordillera esta es Portugal uh -huh. esta es la península ibérica esta es la península ibérica en la península ibérica ¿dónde está la península ibérica? en Asia? No, no, esto está en Europa, esto es Europa y eh, en la península Iberca incluye Portugal, España, Andorra y el Gibraltar, en Europa, o sea, esta ¿sabe? Esto es España, verdad? todo esto, todo esto, esto es una península, en esta península eh, hay muchos países en la península, no, co, eh, no como en México tenemos una península, la península de Baja California, eh, es solamente de México. Pero en esta península de ibérica está Portugal, está eh, España, está Andorra, un poco de es, colinda con Francia y este es el Gibraltar, ¿verdad?, bueno aquí después vemos esto vamos a checar los ejercicios del libro Eso, ¿qué es la corona? Es una, es una bebida ¿qué es la corona? Uh -huh. es una bebida Gracias. Ajá. <risa> uh -huh. Aquí es. ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Wow. ¿Qué, ¿Qué es el saque? El saque. ¿Qué es el saque? Uh -huh. La corona. La corona es una bebida mexicana. Es una cerveza. Es cerveza. ¿Y qué es el sake? Es una bebida. Es una bebida de Japón. Es una bebida de Japón. El siguiente, eh, la Habana. La Habana. ¿Cuál es la capital de Cuba? ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana. La Habana. Y... Cuatro. El castellano, el catalán, el vasco y el gallego. Son no. Cuatro. ¿Cuántos? La respuesta, you check the answer. Cuatro. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas lenguas? lenguas oficiales son en España o oh, oh, cuántas lenguas se hablan en España? Lenguas, se, ¿Cuántas lenguas pueden ser se habla? Se habla en España. O se hablan, perdón, se hablan. Cuatro. Por ejemplo. Aquí, ¿cuántas? ¿Por qué cuántas? Porque en la respuesta, you, you say... Cuatro, ¿no? ¿Cuántas? If you don't have this... ¿Cuál? ¿Y de cuatro o dos o una? Esas, ¿cuántas? Uh -huh, ¿Cuántas? Eh, un plato típico español. ¿Qué es la paella? ¿Qué es la paella? En el siguiente ejercicio van a completar ahora con las frases... ¿Qué, cuál o cuáles? Uh -huh. Las frases las van a completar con ¿qué, cuál o cuáles? El número uno. ¿Cuál es la capital de Colombia? Ok, Bogotá. El número dos. Mm -mm. You read the, uh, pequeñas raciones de comida. ¿Qué son, ¿Qué son? las tapas? Ahora saben qué son las tapas, Imagínate, eh? Imagine, it, you don't no. ¿qué son las tapas? Pequeñas raciones de comida. El tres. ¿Qué? ¿Qué es el mate? Y after yo explain. Ah, eh, es una infusión que se bebe en Uruguay, en Paraguay, y en Argentina. El cuatro. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las playas más bonitas de Guatemala? Muy bien, el cinco. ¿cuál, okay, eh, ¿cuál es la moneda de Honduras? ¿Y el 6 ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Yeah. La montaña más alta de América está en Argentina. Entonces, ¿qué es la...? No. ¿Cuál? ¿Cuál es la? Ay, perdón, ¿cómo es la montaña más alta de, de América? Ah, sí, sí, perdón. ¿Qué es en la Concagua? ¿Qué es en la Concagua? Y dice ahí, la montaña más alta de, de, de América y están en Argentina. Primero explican qué es y después dónde están. Ajá. Primero, ¿dónde es? ¿En qué son? Son montañas y después, ¿dónde están? En Argentina. Uh -huh. El siguiente ejercicio, a ver, vamos a pasar aquí. ¿eh? ¿El dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? En este ejercicio van a escoger, aquí tienen varias palabras, en el ejercicio 6. Dice, completa las frases con estas palabras Península, isla, puerto, ciudad, montaña, cordillera, ca cordillera, cataratas y río. Okay, entonces, empezamos con el primero. El Nilo es el río, el río más largo, largo de África. Cuba es una isla, una isla, isla. Uh -huh, del Caribe. El Everest es la uh -huh. montaña más alta del mundo. Bilbao es una ciudad, ciudad del norte de España. El el puerto de Rotterdam es el más grande de Europa, el 6. La cordillera de los Andes está en Sudamérica. Portugal está al oeste de la península ibérica. Y después las de Iguazul están en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Ok, ¿no? Entonces, eh, vamos a... En este ejercicio, en el ejercicio número 4, eh, tienen que eh, seguir el modelo. Construye frases usando el superlativo. Ciudad de México, la ciudad grande y México. Les ponen un ejemplo. Por ejemplo, Ciudad de México es la ciudad más grande de México. Eh, el, el pico... Oliva y luego viene aquí la montaña alta de Venezuela. ¿eh? Escriban, por favor, sus frases de ahorita. usar verbos, ¿eh? De España. Es el tipo de música más conocido. El verbo conocer significa to know. Ajá. Uh -huh. Es el más conocido de España. El cuatro. El 4. Uh, el hierro es la isla más pecuán, pequeña. Pequeña, pequeña uh, las Canarias. De, de las Canarias. De las Canarias. Las Canarias, ¿saben qué son las Canarias? Ajá. Son islas, son islas de, de España. Ajá, corresponden a España. Entonces, son varias. El siguiente. Uh -huh, muy bien. Bueno, eh, el siguiente ejercicio. ¿Cómo es el clima en estos países? Escribe frases. Por ejemplo, aquí. En Gran Bretaña llueve mucho. Pueden escoger, elegir de esta, en esta parte. Hay varios países que son Estados Unidos, Grecia, España, Finlandia, Egipto, Gran Bretaña, Canadá y China. Y aquí eh, tienen que relacionar con el clima. En Gran Bretaña llueve mucho. En Estados Unidos, you can choose, eh? por favor, elijan. En Grecia, en España, en Finlandia, calor ¿Hm? Grecia hace calor y no llueve. En España, en España. No, no, no es tropical. No. Eh, el clima es templado. No. Uh -huh. Aquí están los climas. Mm -hmm. El clima es templado. Uh -huh. En Finlandia. En Finlandia hace mucho, hace mucho frío y nieva. No. En, okay. en Gran Bretaña. Ah, bueno, aquí ya está. Eh, en Egipto. Hace calor y no llueve. Bueno, en Egipto también hace calor, ajá. ¿Y no llueve en Canadá? Hace mucho frío y, y nieva. Okay. ¿En China? Tiene un clima. <ríe> China no. no. En China tiene cuatro. Tiene muchos climas diferentes, ¿no? Porque es muy grande. Ajá. Ok. a Aquí el verbo ser y estar, okay. eh, perdona, eh, pero mi plan uh, I want to finish this unit today. Uh -huh, Ajá, cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar lo que es el verbo ser y estar para describir para describir lugares, vamos a usar mucho el verbo ser, estar y hay o a ver qué cosa hay en tu país qué lugares de, de interés turístico hay en tu país qué diferencia hay entre el verbo ser y estar qué significa ser en inglés to be, to be. To be. y estar to be. To, be. to be es lo mismo es the same uh -huh. pero ¿cómo se usa how to use eh, el significado de meaning is the same How to use. por ejemplo, el verbo ser es yo soy, tú eres, él es nosotros, somos, vosotros, sois y ellos son, el verbo estar, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están, entonces para usarlos, eh, para usarlos, Vamos a analizar, por ejemplo, aquí, el verbo ser se usa para decir la nacionalidad. ¿De dónde eres? Uh -huh. Yo soy de México. ¿De dónde eres? Yo soy sí, soy. Yo soy yo de, años. Años. de Malasia. De Malasia, de yo soy. Entonces, se usa la nacionalidad. De ser? Uh -huh. Vamos a usar el verbo ser. El siguiente, eh, las ocupaciones o profesiones Uh -huh. Cómo se pregunta para una ocupación o para una profesión. El semestre pasado pienso que lo estudiaron, ¿verdad? Entonces cómo se pregunta la ocupación o la profesión. Una pregunta. No, pero la pregunta. ¿A qué te dedicas o eh, ¿A qué se dedica, a qué se dedica tu padre, a qué se dedica tu madre, Ajá, a qué te dedicas? Y por ejemplo, yo, en su caso, yo soy estudiante. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Ajá, ¿A qué se dedica tu madre? Eh, mi madre es... Eh, um, <risa> no sé. uh, ¿Ama de casa? Eh, no. ¿No? Ok, vamos a checar las, ah, no. las eh, ocupaciones, ¿eh? Ah, no, eh, Este es en ocupaciones, en características, para usar las características o para describir más bien las, las características usamos el verbo ser. Si vamos, yo no conozco a tu mamá, yo no conozco a tu papá, y, pero bueno, ¿cómo es, cómo es tu, cómo es tu madre? Ella es alta o baja. Ella es baja. Ella es baja. Ella es, baja. Eh, ella es eh, gorda o delgada. delgada. Gorda delgada. o delgada. Ella es delgada. Okay. ¿Cómo es tu No sé, tu, tu amigo. Tu amigo. Uh, mi amigo es uh, alto y bonita. guapo. Guapo. Guapo. Guapo. guapo, ajá, guapo ¿no? Entonces, para describir, para describir, eh, las características físicas de una persona se usa el verbo ser. Ahora con estar. Con estar es para la localización. ¿Dónde está localizado un objeto? Por ejemplo, eh, o una persona. Yo estoy en México. Ahora yo estoy en Malasia. Uh -huh. Yo soy de México, pero ahora estoy en Malasia. Él está en Holanda, los libros están sobre la mesa, los libros están sobre la mesa. You don't know how to, to describe this kind of the, eh, por ejemplo, está sobre, sobre de los, eh, las preposiciones de localización, por ejemplo, sobre, abajo, a un lado. Eh, vamos a, la próxima unidad vamos a estudiar esa parte. La siguiente es la condiciones, las condiciones temporales. Mi amiga está enferma. Mi amiga está enferma. You remember? No. Entonces, las condiciones temporales, vamos a usar, para estas condiciones, vamos a usar el verbo estar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición cambia. Cambia. Cuando cambia, entonces, tienen que usar el verbo estar. Para opiniones. Opiniones. Uh, su opinión, tu opinión, tu opinión, tu opinión y mi opinión puede ser diferentes. Uh -huh. Ajá. Por ejemplo, a mí me gustan los chocolates y a mi marido no. Entonces, a mí digo, mmm, qué delicioso. Uh -huh. Y entonces, ay, no. Entonces, a mí me encantan. Entonces aquí, eh, qué alto está, qué alto está, uh -huh. eh, qué delgado está. Qué sabroso está, etcétera, etcétera eh, otro es el verbo ser, con el verbo ser se usa para el tiempo, ¿qué hora es? o ¿qué horas son? ¿qué hora es? ¿qué horas son? ¿qué horas son? el salón de conferencias ok, y también para describir el origen, este vestido es de Malasia, de de de, de, de, Malasia, este es de Malasia, los zapatos son de México y bueno, continuamos con estar, ¿cómo está usted? para saludos ¿cómo está usted? ¿cómo estás? Eh, el verbo ser, hay más eh, usos posesión, esa casa es de Luis esa casa es de Luis ok, esta, este, este cuaderno ¿De quién es este cuaderno? Este cuaderno es de... ¿De? No sé. ¿Y si no sabes? De ella. De ella. Pregúntale su nombre. Uh, ¿cómo, ¿Cómo, te ¿cómo, ¿Cómo te llama? Me, me llamo Molen. ¿Ah? Molen. Molen. Molen. Entonces, ¿Esta este... Este cu cuaderno... Molle. Es? E este es cuando lo tienen aquí. Este. Ah, este. Este ese. Este S. cuaderno S. es de... Molen, uh -huh. ajá, uh -huh. este, este, ese, ese, este. este, este, este, este. este. aquel, uh -huh. este, bueno es mola, mola, close to you. mola, you know ese, ese, aquel, aquel, mola, mm -hmm. uh -huh, Aquel. aquel, mola, mola, Bueno, A eh, entonces, uh, para decir también materiales de los objetos, los materiales, de qué material está hecho. Por ejemplo, la ventana es de madera. La ventana de window is made of what? Madera. Uh -huh, de madera. Madera es wood. Good. Uh Ajá. -huh. Y el vaso es de cristal. El vaso, el vaso en glass es de cristal. La bolsa es de papel, ajá, la bolsa es de papel y el precio, precio se usa también, vamos a usar el verbo ser, cuánto es, cuánto es, cuánto cuesta también, eh, cuánto es, cuánto es, cuánto es, ¿Cuándo usamos cuánto cuesta, cuánto cuestan y cuánto es, cuánto es, cuando es, compran muchos objetos y en general, en general, Finally, you are going to pay the many things. They say, ah, eh, esa es la cuestión. Expresiones impersonales: es bueno, es malo, es imposible, es saludable. Uh -huh. When you want to say something like it's not personal, uh -huh. I don't. It's impersonal. For example, eh, es bueno. El clima es bueno. Eh, es malo. La economía es malo es bad uh -huh. es imposible imposible eh, ir de, um, caminando de aquí a Kuala Lumpur, es imposible uh -huh. es saludable saludable comer fruta comer fruta es saludable ok, eh. entonces aquí eh, a ver por favor Rápidamente, por favor, lean aquí. Usen el verbo: ¿cuál es ser o estar? Puerto Rico. Es, es. Mm. es. es una isla del Caribe. Puerto Rico. Es. Está. Está. Está. Para localización. Uh -huh. es. en, en el mar, en mar Caribe. En el mar Caribe. Localización. Está. Aquí, Raquel. Es. Es. Es. es. Está. Está. Ah, está, está, está. está, está. ajá. Está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ra eh, Raquel? En? Está en en Cuba. País. En México. En uh -huh. Canadá. Uh -huh. En... Eh, después, el siguiente. Está. Eh, aquí. Está. Es. Eso está. Es. Es, es, es trabajadora. Raquel? Está, es, está, está, está muy ocupada con el caso. Don Fernando, es, está, está. está muy enfermo. Don Fernando, es es, es, es, es, es. es, es, el primer esposo de Rosario. Es el primero, el primero significa first. El primer esposo, es the first husband. Ajá. Hay personas que se casan una, dos, tres, los artistas, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro veces. El primer esposo el siguiente eh, don Fernando esta, esta. es cliente ¿Es? es cliente de Raquel Arturo aquí dice psiquiatra es psiquiatra es psiquiatra y si fuera aquí el doctor eh, doctor Está. Y I change this word for... Es. Es. Eh, arquitecto. Es. Es. Es. Es. Uh -huh. Él es arquitecto. Y aquí enamorado de Raquel. Está. Está. Preocupado por... Está. Aquí Juan. Es. Es. es. es. es. <coughs> Profesor de literatura. La copa. Es, es de oro. La caja. Es de madera. Angela? Esta. Está. enojado. Now you, you realize. It's quite difficult. Aquí, ¿cómo sería Puerto Rico? Es Raquel? Esta. When Esta. you see N N N N, it's like it's something is located in one place. Uh -huh. Entonces, es en. Está, Raquel está en Puerto Rico. Raquel es, es, es. trabajadora, etcétera, etcétera. Ay, sorry, because hay que no. Aquí, ¿dónde, ¿dónde están? Usamos el verbo estar para localizar y situar el espacio. Usamos el artículo determinado: el, los, la, las, con estar. ¿Dónde está el sofá? Está enfrente de la mesa. Aquí eh, el verbo estar más el artículo el, la, los, las. Ese es algo importante. Eh, ¿Dónde está el hospital? Los Ángeles. Uh -huh. eh, ¿Por qué pongo aquí el y no un? ¿Dónde está el hospital? Uh -huh. El hospital, porque you specify the name of the hospital. Uh -huh. ¿Dónde están las llaves? ¿Las llaves? ¿Qué significa llaves? Keys. Keys. ¿Dónde están las llaves? Eh, you must use the article. ¿Dónde está María? For person you don't have to use. Uh -huh. It says, eh, the, you are going to use names? María, Juan, Ernesto. No, no necesario. Pero dice, ¿dónde está el Señor? Okay. Eh, la señorita, etcétera, etcétera. ¿no? Es, ¿Dónde están los niños? Ok, el, el vero, eh, en este caso hay, ¿qué significa hay? There is dera. Usamos hay para hablar de la existencia objetos que presentamos por primera vez con haber usamos en este caso el artículo indeterminado, en este caso, con hay usamos el artículo indeterminado, un, una, unos, unas. Ajá. Con estar es el, la, los, las. Y con este, con hay es un, una, unos, unas. ¿Dónde hay un sofá? ¿Dónde hay una farmacia? Ajá. Quiero comprar medicinas. Ay, perdón, perdón, ¿dónde hay una farmacia? Ah, you give the instruction. You don't know how to give instruction. But okay. eh, aquí, a ver, hay, se utiliza para singular y para plural. Eh? Singular y plural, it's the same for both. Y aquí indica existencia. Hay una lámpara sobre la mesa. Hay mucha gente, no hay estudiantes. Significa existencia, si existe o no. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Uh, ahí. Por lo general hay, bueno, van a usar, hay un equipo de fútbol, hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera. Hay 10. ¿Cuántas estudiantes hay en la clase? ¿Cuántas Ocho. estudiantes? Ocho, Ocho ok. Eh, ¿Cuántos caballeros hay en, en este? ¿Salón? Uno. Uno. Uno. Ajá. Ok, entonces hay. Entonces van a estudiar los números y también se usa con mucho, mucha, muchos, muchas. Hay. Uh -huh. Y por ejemplo, aquí en México hay muchos equipos de fútbol. En Malasia hay muchos equipos de fútbol. Sí. Sí. sí. Yeah, ok. Entonces hay un restaurante, hay muchos restaurantes, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuántas camisas hay? Aquí hay dos. ¿Cuántos refrescos hay? Dos. Eh, ¿Cuántas cámaras hay? Bueno, the, the answer is there. ¿no? ¿Cuántos gatos hay? ¿Cuántos coches hay? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Cuántos coches hay? ¿Cuántos coches no hay ninguno? Eh, ¿Cuántas zanahorias hay? No hay ninguna. Ninguna para ni para femenino, ninguno para masculino. Zanahoria, ¿qué zanahoria? Carrot. Carrot. Carrot. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la mesa? Hay dos bolígrafos. Eh, ¿Qué hay en la mesa? Hay cuatro cuadernos y un lápiz, etcétera, etcétera. Bueno ya qual you already know how to use no yeah. so, this is i think we can go to the exercise okay. and i <laughs> no no no no <laughs> <laughs> que, finish. no no no vamos no. a continuar con la en la página 72 en la página 72 hay en la página 72 tienen que usar el verbo estar o hay. Por favor, usen el verbo correcto. El verbo hay o estar. Tienen que hay o estar.